Ok, ¿Qué nos dice en este artículo? Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considera como valor el precio o la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquiriente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, o penas convencionales, o cualquier otro concepto. Entonces, el 12 nos habla, obviamente, de la base de este impuesto. Y por consecuencia también nos hablan de una tasa, que es el ejemplo que les estaba dando aquí, ¿no? Nos habla del sujeto, persona física, persona moral, del objeto, aquellas que lleven a cabo estas actividades en territorio nacional, de la base, que lo vamos a encontrar en cada artículo en el caso de enajenación de un bien, en la prestación de un servicio, en el uso goce, o en su caso en la importación, y la tasa o tarifa, que aquí le corresponde la tasa del 16% o 0% en su caso. La ley también puede establecer excepciones en algunos actos o actividades. Por ejemplo, el artículo 9 nos habla de las excepciones en el caso de las enajenaciones. Ejemplo, el hecho de que yo enajene un terreno, no un suelo como tal, esto no causa en ningún momento un impuesto al valor agregado porque está exento según ese artículo 9. En el caso de que yo enajene, y aquí les voy a preguntar a los contadores, contadores, si yo me dedico a la prestación de servicios contables, tengo una sociedad civil y enajeno mi auto, el auto de la sociedad civil, que está a nombre de la sociedad civil, lo enajeno. Pregunta, ¿esta enajenación lleva IVA, sí o no? Este es un claro ejemplo del, del objeto base tasa o tarifa. ¿Llevaría IVA, sí o no? Esta pregunta es para los contadores. Contadora Norma, ayúdenos. ¿Llevaría IVA? Dice aquí Yasmín Olvera, sí lleva IVA. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiero eh, opinar? Dice Yasmín que sí, sí lleva IVA. Contadora Ana, contadora Norma. Dice por aquí eh, Indra que sí lleva IVA. ¿Alguien más? Margarita, Ivette. Creo que todos, eh, todos mencionan que sí lleva IVA, porque está enajenando un bien. Pues déjenme les digo que están incorrectos. No tendría por qué existir un IVA. Dice aquí, gusta que es usado. Sí, es parte correcta y es de lo que voy a mencionar. El artículo 9 nos dice, no se pagará, dice aquí, no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Por ejemplo, el suelo, las construcciones adheridas al suelo, libros, periódicos, bla, bla, bla. Y aquí, bienes muebles usados. Bienes muebles usados. Ok, aquí a los abogados, ¿un auto es un bien mueble o es un bien inmueble? Ya dijo mi estimado Oscar, que me imagino que es abogado, obviamente por la expresión, ¿no? Es un bien mueble, se puede trasladar, ¿no? Lo podemos agarrar, lo podemos mover. Entonces dice bienes muebles usados, dice, pero a excepción de los enajenados por empresas. La pregunta del millón, somos empresa, soy una sociedad civil, presto servicios, me llamo Consultoría de Negocios MRC, sociedad civil. Enajeno el automóvil que utilizan los auxiliares para ir este, a las auditorías. La pregunta es, soy empresa, porque me dice a excepción de los enajenados por empresas. Y la pregunta sería, soy empresa. Dice aquí Ana Álvarez, por no ser actividad empresarial, no paga IVA. Ok. Pero ojo, ¿dónde veríamos eso? En el Código Civil, digo en el Código Civil, en el Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación. Bueno, ¿qué nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo y aquí, a ver, les comparto, creo que están viendo en este momento mi pantalla. ¿Qué nos dice el artículo 16? 16. Ah, ah, ah. Vamos al 16. 16. 16. Aquí está. Dice, se entenderá por actividades empresariales las siguientes. Por eso ayer que me preguntaba a alguien que se dedica a una cuestión rural, que si caía en el universo de las eh, del Código Civil o de las sociedades mercantiles. ¿Lo recuerdan? Y le decía yo, de las mercantiles. ¿Por qué? Nos dice, se entenderá por actividades empresariales las siguientes, las comerciales, que son las de conformidad con las leyes federales que tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. ¿Y qué nos dice las industriales entendidas como la extracción, la conservación o transformación de materias primas a cabo de productos y la elaboración de satisfactores? Entran todas aquellas que manufacturan algo, ¿no? Esas son sociedades, ¿qué? Mercantiles. A fuerzas no podrían ser una sociedad civil porque están llevando a cabo, sin lugar a dudas, un acto de comercio sin tan siquiera ver la legislación que se aplica para las cuestiones de comercio, porque hay una legislación para el comercio. ¿Cuál es? El código de comercio. Él nos habla de todo ese tipo de actividades. Nos dice las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha, las ganaderas, las de pesca, las civícolas y dice, por aquí, se considera empresa la persona física o moral, que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya que sea directamente o a través de fideicomiso o por conducto de algún tercero. Entonces, dice, se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades que mencioné allá arriba, ¿no? Agrícolas, civícolas, pesqueras, ganaderas, industriales o comerciales. ¿Dónde están las comerciales? Tendríamos que ir al Código de Comercio en su artículo 75 para analizar qué se refiere con actos o actividades comerciales. Ahora bien, me regreso a la ley del impuesto a valor agregado. Nos dice, están no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Bienes muebles usados, ya me dijo el abogado Oscar, que un bien, en este caso mueble, puede ser un automóvil que está enajenando, por supuesto, la sociedad. Pero me menciona, a excepción de los enajenados por empresa. Y entonces aquí viene la pregunta que muchos tienen. ¿Es que soy sociedad civil? Entonces, igual la empresa. No. Una sociedad civil hace que eh, presta servicios de cuestiones civiles, nada tiene que ver con la parte mercantil. Por consecuencia, si mi despacho vende ese auto, entonces no, no lleva impuesto al valor agregado. Emito mi comprobante fiscal, eh, le pongo qué auto estoy enajenando, cuál es el monto y le pongo exento del impuesto al valor agregado, artículo 9, fracción cuarta y listo. Emitimos el comprobante fiscal. Si nuestro cliente nos dice, o, o quien compra, porque no es nuestro cliente, quien compra el automóvil nos dice, oye, ¿es que tiene que llevar IVA? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no soy una empresa. Pero tiene que quedar bien claro que el hecho de que seas una figura, una persona moral, no es igual a una empresa. La empresa para cuestiones fiscales, dice el mismo código, puede ser una persona física, o sea yo, o una persona moral, el conjunto o una sociedad por acción simplificada, correcto? quedó claro este punto, entonces los que dijeron que no, que sí, que sí si llevaba este eh, IVA, estábamos en un error al no ubicar, no, que no se trata de una empresa, una sociedad civil no puede ser considerada una empresa. El bufet de abogados de Oscar, ¿no? Que si está constituido como una sociedad civil, no puede ser considerado como una empresa. Él da servicios, servicios en, la, en, la, en, materia, en materia de derecho, ¿no? Dice por aquí Victoria, entonces una S.A. que se dedica a dar servicios tampoco pagaría IVA. Ah, cambia, mi estimado, eh, mi estimada Victoria. Por eso les decía yo, cuando constituyes una empresa, aguas con este tipo de cosas, cuidadito, porque ya te metiste un balazo en el pie. Tú dices, eh, bueno, yo, yo hice una SAS porque la verdad no salía más barato y etcétera. ¿Qué es una SAS? Ah, bueno, es una sociedad ¿qué? mercantil. Entonces se considera, entonces se considera que hace actos de comercio. No está prohibida, recordemos el artículo 5 constitucional, nadie te puede prohibir hacer lo que tú quieras siempre y cuando sea lícito No está prohibida de dar servicios, mi estimada Victoria, y los dará a través de una S.A. Sin embargo, la esencia, la génesis, es una sociedad mercantil y por consecuencia ellos hacen actos de comercio. Entonces, ¿son empresas? Sí, a ellos sí habría que calcularles el impuesto al valor agregado. Ejemplo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, y les pongo otro ejemplo, de una sociedad hecha por odontólogos. Ahorita lo hablamos. Dice por aquí Eloísa, una sociedad civil sin fines de lucro, su objeto es la prestación de servicios, no vender autos usados. No, sin lugar a dudas, Eloísa es prestar eh, a lo mejor algún tipo de servicio. El problema aquí es que tuvo una actividad que regularmente no tiene, que es eh, eh, obviamente enajenar algún bien, algún activo, ¿no? Que ya se había depreciado, que ya se había deducido en su momento y que ya no te servía. Y por consecuencia, o ya no era útil para el contribuyente y por consecuencia lo enajenó. No es eh, esta actividad recurrente, no se dedica a la compra y venta de autos, ¿no? Porque ahí sí estaríamos hablando de una actividad empresarial, ¿ok? Por aquí nos dice a Ana Álvarez, ¿no debemos tomar en cuenta si forma parte del activo y si acreditamos el IVA de ese auto? Ah, Ana, mi estimada Ana, sí acreditaste el IVA de ese, de ese auto, ¿eh? sí lo acreditaste. Sí deduciste ese auto en mi sociedad, sí lo deducimos. Sí nos acreditamos, pero en independencia la ley es de estricta aplicación, vámonos al artículo seis, cinco, cinco, seis, a ver, denme un segundo, Vamos al artículo 5 del código, Civil, del código fiscal de la federación, donde nos dice, las disposiciones fiscales establecen cargas a los particulares y las señalan las excepciones a las mismas, ¿ok? Las disposiciones que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas. El artículo 9 me está dando una ¿qué? Excepción, ¿correcto? Así como las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta. ¿Qué nos dice el artículo 5 de la ley de IVA? Digo, poniendo un poco de lo que nos acaba de decir mi estimada Ana Álvarez. ¿Qué nos dice el artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado? Vamos aquí al artículo 5, súper rápido. Nos dice... Para que se acredite el impuesto al valor agregado, deberán reunirse los siguientes requisitos. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de sus actividades. ¿El automóvil es estrictamente indispensable? Sí, si no, no muevo a mis auxiliares, si no, no me muevo yo con mis clientes, si no, yo no llego a las juntas. Necesito un automóvil. Correcto, lo compré. Ok, sin embargo, recordemos, y aquí me voy a la ley de impuesto eh, sobre la renta, ley de impuesto sobre la renta del 2022, vámonos rapidísimo, la ley de impuesto sobre la renta, vámonos al 32, si mal no me equivoco, vámonos al artículo 32 del artículo, a ver, en un segundo, artículo 32, 32. 32, artículo 32, aquí está, eh, eh, eh, eh. si ¿Sí es el 32 o me equivoqué, eh, habla de 175 mil pesos, no me sé la ley, tampoco este, aquí, 36, perdone, 36. Las deducciones de inversiones se sujetarán a las siguientes reglas. si nos dice, las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175 mil pesos. Por ahí unos visionarios, yo les llamaría unos estrategas de de, de, de, de abogados eh, del área fiscal, han dicho que estos 175 mil no dice si es al año, si es al este, la vida útil, y entonces lo toman al año. Cada año ellos 175 mil pesos son los que son deducibles. Desde mi punto de vista, la génesis de esta, de este artículo es hacer que los accionistas no se anden pagando dividendos comprándose el BMW, comprándose el Ferrari, ¿no? Entonces, a través de ello, en su momento, eh, fue en el 2016, 2015, ¿no? Donde ponen esta limitante de los 175. Bueno, te ponen una limitante. Te puedes acreditar el IVA a lo que había dicho Ana, la respuesta, Ana, es sí, porque es estrictamente indispensable. Sin embargo, lo voy a tener que prorratear, porque dice que tratándose de derogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se consideran para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley. Es decir, la parte proporcional de IVA. Pero sí me lo hice deducible como una inversión hasta 175 mil pesos. Sí, eh, me acredité el IVA proporcional, mi estimada Ana, y cuando lo vendí, no, les tras, no me trasladaron en ningún momento un IVA. ¿Por qué? Porque me dice el artículo 9 que estoy exento. Ah, pero eso no se vale. No, el artículo, el artículo 5 del código fue muy claro y él me dijo, son de estricta ¿qué? Aplicación. Y como es estricta aplicación, entonces dice que los bienes muebles usados no se paga el impuesto en la enajenación, siempre y cuando no sea una empresa. ¿Soy empresa? No, no soy empresa. No me dedico a una actividad comercial. Por aquí, Gusta eh, dice, pregunta, ¿los lotes que venden eh, autos usados a través de una sociedad civil, pueden no pagar IVA? No, ahí sí estaríamos, mi estimado Gusta, eh, ayer lo mencionamos. Una de las cuestiones que te dice la sociedad civil, en el Código Civil eh, Federal lo puedes ver y en el de tu estado, es que no se pueden dedicar a la especulación comercial o actos de comercio. Y te lo dice bien claro el Código Civil. Entonces, mi estimado Gusta, si estás llevando a cabo enajenaciones a través de una sociedad civil, ya de entrada es completamente incorrecto. Y podrían modificarte y pasarte a una sociedad mercantil. Podrían modificarte y pasarte a la sociedad mercantil en caso de que la autoridad lo determinara. Por aquí, ¿una sociedad cooperativa de producción puede prestar servicios profesionales? Claro, no está, no está este, en ningún momento, eh, pues obviamente, eh, ¿cómo decir?, prohibida para llevar a cabo una prestación de servicio profesional. ¿Podría llevarlo? Sí. Sin embargo, no sería su actividad preponderante, porque no está constituida una cooperativa de producción rural, en, bueno, de producción en este caso, para llevar a cabo ese tipo de cuestiones. ¿Pero sí lo podría hacer? Sí. Me gusta, perdón, ayer falté una disculpa. No, no te preocupes, gusta. no te preocupes. Bueno, otro de los claros ejemplos, y ahorita sigo con mis diapositivas, para que eh, tomemos en consideración cuando llegan con nosotros y nos dicen ¿Qué figura es la que me conviene más? Me voy a constituir como una persona moral. ¿Cuál me conviene más? Aguas, por ejemplo, nos dice aquí, artículo 15, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Y ayer mencionábamos los de las donatarias autorizadas, ¿ok? que tengan obviamente permiso. Y por aquí, en su fracción 14, no es si la 14 o la 15, aquí, por aquí va a estar, dice, ah, la 14. Los servicios profesionales de medicina, ¿ok? De medicina. Cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes. ¿Qué leyes? A la ley general de educación. Ella es la que nos dice quién necesita título, ¿correcto? Siempre que sean prestados por personas físicas. Ah, ok. Ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles o instituciones de asistencia o benefic de beneficencia privada autorizadas por las leyes de la materia. ¿Ok? Bueno, aquí preguntamos, mi estimado Gusta. Llega contigo varios doctores, contador o abogado, no sé, Gusta, si es contador o abogado, o de los dos, ¿no? Eh, te dicen, ok. Fíjense que queremos armar una sociedad, somos amigos, queremos iniciar un negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Seguramente tú les vas a decir, hay que elaborar un acta constitutiva, hay que ir directamente con el notario. El notario no elabora actas constitutivas, el notario da fe y legalidad, nada más. Pero no elabora. Que los notarios se chutan, ¿no? De repente ya bajan, bajan por ahí de los muebles, ¿no? Las actas que han tenido desde hace muchísimo tiempo, sí lo hace. Pero bueno, no deberían. Quien tiene que armar el acta debería de ser un contador junto con un abogado, ¿no? O un cuate que sepa de cuestiones corporativas, pero no debería de ser el, el, el, el, el notario, que regularmente es lo que hace, ¿no? Bueno, llegan contigo, gusta y te dicen, queremos armar una sociedad, si me gusta gusta. ¿cuál? ¿Cuál es la que les conviene? ¿Cuál es la que usted me recomienda? Te dicen, vamos a dar prestación de servicios eh, de medicina, ¿no? Este, homeópata, etcétera. Bueno, te vamos a recetar, vamos a abrir una clínica como tal. La pregunta sería, ¿qué sociedad es la que les conviene más? ¿No? Perdona, le falté una sociedad civil. Perfecto. Dice aquí una sociedad civil. Sin embargo, por ahí alguien nos hizo, narcos, y o Ana o alguien mencionó, ¿qué pasa si hago una sociedad anónima? ¿Qué pasaría, mi encima Augusta, si todos estos doctores los metemos en una sociedad anónima, o, o mejor, los metemos en una SAS, ¿no? Les decimos, porque dicen, es que no quiero pagar al notario, y se te ocurre en automático, ¿tienen firma electrónica? Sí, ah, perfecto, ¿por qué no hacemos una sociedad por acciones simplificadas? Entramos, no vamos a pasar del tope, eh, estamos dentro de lo que pide la SAS, ¿por qué no hacemos eso? Y se hacen una SAS. ¿Qué pasaría cuando ellos emitan su comprobante fiscal de una sociedad civil? ¿Lleva IVA o no lleva IVA por la prestación del servicio de medicina? ¿Llevaría IVA o no llevaría IVA? Pregunta. Ojo cómo pregunté. ¿eh? ¿Prestan el servicio de medicina a través de una sociedad civil? ¿Lleva IVA o no lleva IVA? dicen aún que si sí lleva iva. Victoria, no, gusta, no, no, es correcto, no, porque estoy haciendo una sociedad civil. Dice por ahí mi, mi, mi niño, este, escucha, no, lo, lo que estoy mencionando es una sociedad civil. Pero qué pasaría si hago una sociedad anónima, una sociedad mercantil? Ya me fregué, salgo. Porque recuerden ese artículo 5 que nos dice son de estricta aplicación cuando las normas nos hablan de excepciones y cargas. Y entonces aquí te, te hacía una excepción si dabas servicios de medicina y lo hacías como persona física o a través de una sociedad civil o de una institución de asistencia o de beneficencia privada conforme a las este, autorizaciones, una donataria. Ah. Ahí sí estabas exento. Pero como lo haces a través de una figura mercantil, ¿qué crees si te aplico el impuesto al valor agregado? ¿Qué pasa? Que mi compadre tiene una sociedad civil que, que obviamente la consulta le salió en mil pesos y acá de este lado me va a salir en mil ciento sesenta pesos. ¿Por qué? Porque le tengo que cobrar, le tengo, me tiene que trasladar un impuesto al valor agregado. Ese es uno de los problemas que pudieran tener al momento de elaborar la persona moral y no darnos cuenta a qué nos vamos a dedicar. Era lo que ayer de, les decía. Lo primero que tienen que ubicar es qué va a hacer esta sociedad. ¿Qué pasaba antes también, mis estimados amigos? El abogado, regularmente eran los abogados o los notarios nos decían en el objeto social, tú creas una sociedad mercantil, no hay bronca. En el objeto social, ponle que vendes, bueno, desde chicharrones hasta lencería, ¿no? Todo lo que se te ocurre. Es más, hacías tu, tu, tu objeto social como de cinco o siete hojas, ¿no? Se veía súper padre. ¿Y por qué? Porque buscaba las deducciones estrictamente indispensables. Entonces decían: Pues todo lo que se parezca que es a esta actividad, lo no vamos a poder hacer deducible porque en nuestro objeto social, ahí dice, ¿no? El problema fue cuando llegó en el 2013-2012 este artículo 69b de las operaciones simuladas, y en las cuales había muchísimas empresas que hacían o que realizaban actos que no existían. Y entonces aquí la autoridad empezó a buscar, empezó a buscar que muchas de esas empresas tenían objetos sociales tan amplios, ¿no? Que se dedicaban a venta de chicharrones, pero también a venta de lencería, pero también a renta de autos, pero también a este hasta lo que menos imagines, ¿no? ¿Qué pasó? Que obviamente se pusieron en focos rojos. Hoy en día, inclusive, aquellas empresas que se empiezan a crear con objetos sociales tan amplios, luego, luego, le salta al servicio de administración tributaria y dice, a ver, a ver, chiquito, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? ¿Por qué dices que te vas a dedicar a tantos? Inclusive, otro tip, para aquellas asociaciones civiles. También, las asociaciones hacían unos objetos tan grandes, porque nos vamos a dedicar lo mismo a llevar ayuda a, este, a las zonas rurales que lo mismo a defender a la tortuga marina. Bueno, a ver, espérame, espérame. ¿A qué, qué, ¿Qué es lo que vas a hacer? También indocumentados, ¿no? También ayuda a la mujer y también... y, y A ver, a ver son las que regularmente las batean cuando tratan de pasar el filtro de donatarias autorizadas. ¿Por qué? Pues es que no te identifico en qué te dedicas realmente, ¿no? Te quieres dedicar a muchas cosas y, y, y lo que me dices de tu act, de tu objeto, solamente cumples dos, ¿no? Solamente, verdaderamente me cumples dos de todas las 30, las 40 que existen ahí y que me pusiste, ¿no? Y otra, cuando te pasan a la entrevista. Te dicen, ¿lava dinero? Ah, caray, ¿por qué me dice esa pregunta, señor? Pues es que sus objetos son tan amplios, ¿no? Ya sea una asociación o una sociedad, los cuales, pues obviamente, van a poner las alarmas este, eh, que se prendan. ¿Por qué? O, por obvias razones, ¿no? Ahora bien, voy a. Entonces. Regreso a mi, este, a mis diapositivas. Por aquí, mi estimado Alejandro Sánchez nos dijo: Si forma una SA y la quieren cambiar a una sociedad civil, lo pueden hacer. Una SA a una sociedad civil. Si mal no me equivoco, mi estimado Alejandro, sí, sí lo podrían llevar a cabo. La transformación hacia abajo, hacia abajo con una sociedad, sí lo pueden llevar a cabo. Lo que no podrán llevar a cabo es una asociación hacia. Una sociedad eh, que, que vaya a tener fines de lucro o, peor tantito, una asociación hacia una S.A. Ahí sí está, pero súper prohibido, porque no tendría una razón de ser, ¿no? Pero Alejandro, lo que me mencionas de una S.A. hacia atrás, o sea, una sociedad civil, sí, sí, lo, sí lo podrán regresar, por así, por así ponerle un nombre, ¿no? Ahora recordemos que hay un sujeto activo, ¿no? Que en este caso, pues, es el gobierno, a través de sus eh, diferentes eh, formas: federal, municipal, estatal, ¿no? A los cuales le tenemos que pagar una contribución. Contribuir es muy diferente a un a imponer, ¿no? Contribuir, les decía, viene del principio de solidaridad, ¿no? Vamos a contribuir, imponer, ¿no? Los impuestos. Bueno, pues, esta forma de hacer que contribuyas, ¿no? Que sería otra, otra parte, las contribuciones. Los impuestos están dentro de la canasta de las contribuciones, ¿ok? Existe una relación jurídica entre el pasivo y el activo, obviamente, y hay derechos y obligaciones de cada uno. Recordemos que eh, nos dice el Código Fiscal de la Federación que las personas físicas y las morales, volvemos a hablar del sujeto, ¿no?, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Esto lo escuchamos en el 31 fracción cuarta constitucional, sin, sin lugar a dudas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público en específico. ¿Recuerdan aquel, eh, aquello que sacó si mal no recuerdo, fue Enrique Peña Nieto con el peso sobre eh, litro de refresco? ¿No? El peso de IEPS, ¿no? Que, obviamente, con esto, ¿qué fue lo que intentó? Reducir eh, los, el, la, la parte de la obesidad que se tiene en México, que la verdad, y les voy a ser sinceros, ni tan siquiera se logró, en ese tiempo yo entregaba información a Inegi, de una de las refresqueras, y no bajó absolutamente nada lo que subía es el pago de una contribución que al final, ¿quién lo terminó pagando? el consumidor final ni tan siquiera las empresas, el consumidor final